Hola amigos ¿cómo están? Yo que esté bien, soy yo y estamos aquí en un nuevo video para este canal traemos una nueva video reacción a, a una parrilla animada que bueno ya vimos el video anterior ¿no? de la fusión entre Cell y Majin Buu. Eh, perdón, entre ser y freezer no y bueno vamos a lesionar otra animación que me olvidé de verlo no que es Majin Buu y la Android de 21 que la miniatura me, me llamó bastante la atención así que vamos a lesionar a ver y como lo animó y cuál es su padoy acá. Y ok, sin más, pero de play y vamos a ver. Esta edición no va a ser muy larga así que... Prozo casi un minuto más. Ok. Va, va ok. <risa> ya, uno la misma especie. va, va. <risa> no ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿No ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! bien. con un <risa> Tiene otro ejemplo no, también. Vale, gano. no sé. ¡Ah! que fue eso? ok esa fue acá para la imagen acabamos al personaje que hizo Kijin pay no Alma creo que había otro fragmento más que okay, ahí está Alma, ¿no? el personaje que hizo Kijin pay y acabamos a Goku Bueno esto obviamente fue antes de que me no pareció que votaba el personaje en el último capítulo de Mumbu no hago algo así y eso más, ya no hay nada más eh, pss, firmado, sí, el starfish, el fit, está tachado no, hasta acá y bueno, la verdad la animación está bastante buena así que que puedo comentar acá Mayimbu, estaba balena apareciendo en el Nintendo, pero también que el, el Mayimbu malo pero justo también aparece Yancha y... La fusión ni lo puedo ganar porque tiene un distinto Pero tampoco se dio con la androide porque Apareció esa demanda de nada y lo mató <risa> Y ya está okay, Si sí, es todo bueno eh, Todo bueno esta animación pero No, muy fuerte pero eh, así son los vio que hace Fishy Ha sido bastante random Y bueno, después de, Como también acá subió otra animación de la semana pasada, ¿no? Que dice el fin Del fin de Majelio La parodia que hizo a otro anime no hay okay, yo no sé mucho creo que ha visto algunos vídeos otras paredas ¿no más lo que he visto por ahí más o menos en un poco no sé pero pero bueno duda solo un minuto así que eh. vamos a ver qué... qué animación distinta es esta y a ver ok, okay el fin del fin la cara de qué hambre eh, le falta un ojo ¿sí? es todo? a eso se está a toda la noche para hacer selfies <ríe> se está a estar ok Sí. Okay, un mp3 eso, esa okay. y eso ¿Eh? No. No, supongo que eso es un Esta madre me no, nave a memorizar. Ok, no me esperé ese final, fue a... Madre, no sé. Mi... Idea. ¿Qué fue eso? Ok, esto fue bastante extraño, eh, Muy Family Friend y, y no sé, No sé cómo terminar este video Bueno, creo que hasta acá lo dejamos Y bueno, si te gustó este video Puedes darle una me gusteada Compartirlo, suscribirte Para más videos como este Y bueno, dejaré los videos de abajo en la descripción Para que lo vean su la cuenta y bueno, como siempre, bueno, me despido, soy José Ultimate y nos vemos en el próximo video. Bye, chao, adiós.